Hoy, hoy, después de casi un año, un año y poco más me parece, retomamos por fin el canal. Es algo que estuve comentando en muchos vídeos de... Bueno, en no muchos vídeos, unos vídeos anteriores De que quería volver a subir vídeos con más frecuencia eh, Que estaba muy ocupado con la carrera Y que no me estaba permitiendo tener tiempo suficiente Para dedicarle a editar, grabar y demás Pero, al fin, hoy, puedo decir que ya he terminado mi carrera Ya tengo más tiempo libre eh, Aún así me veis de máster ahora Entonces, aún así voy a estar algo ocupado Pero en sí tengo más tiempo tengo más tiempo que dedicarle al canal y eh, hoy es el primer vídeo de esta nueva entre comillas etapa de, de mi canal de youtube eh, deciros que lo que traigo hoy es un vídeo del Cold War eh, está grabado en, fue grabado en mayo más o menos creo eh, muy temprano a decir verdad eh, estaba sobadísimo es una partida que me saqué y dije, ostras, lo tengo que grabar. Eh, y al fin tengo una excusa, además, que tenía que quería eh, grabarlo porque quería subir un vídeo. Pero hasta hoy no he podido editarlo. Eh, ya os digo, fue en mayo, hoy estamos a 22 de septiembre, así que eh, ha pasado bastante tiempo. Y nada, eh, comentar que eso, que voy a intentar retomar el canal. Ya sí que sí he terminado la carrera, escucharéis en el vídeo cómo hablo de. Tengo que terminar la carrera. Eh, pero quiero retomar el canal y demás eh, lo que es la forma de comentar el vídeo no está muy bien pero eso disculparme porque eh, es a una hora bastante temprana así que nada eh, lo dicho voy a dejaros con el vídeo y espero que en un futuro muy cercano empiecen a salir algunas cositas porque tengo algunas cositas pensadas para grabar eh, así que nada eh, Esperemos que esta nueva etapa empiece con buen pie. Os dejo con hoy el... hoy. Estamos en un vídeo en el que vamos a ver eh, mi primer bombardeado en eh, Call of Duty Cold War. Eh, sé que mucha gente ahora mismo el Cold War lo tiene bastante abandonado. Eh, han vuelto otra vez el Warzone. Bueno, nunca se ha ido el Warzone realmente. Eh, yo estoy jugando bastante eh, ahora mismo Cold War. Y hoy, hoy como podéis ver esta mañana, eh, me he sacado esa partida sin querer. En plan, ha sido no a ver si quería, obviamente, sacarme el bombardeado, pero no lo he traijardeado y me ha salido aquí esta partida. Vamos a, vamos a verla. Es la primera vez también que pruebo el modo cine, porque nunca lo he dicho, nunca lo he tenido que hacer. Eh, y nada, vamos a, vamos a grabarla, sobre todo para que vosotros la veáis Y que bueno, yo tenerla tener guardada esta partida eh, Es una partida bastante pausada eh, No me muevo de, de justamente eso, ese es mi sitio ¡Ojo, ojo, ojo! Tranquilidad, ojo. tranquilidad eh, ¿Dónde estoy yo? Aquí eh, He entrado tarde incluso en la partida, eh He entrado incluso tarde. Eh, vamos a ocultar los controles. Y podemos ponerla más lenta. Así va bien. Vale. Eh, es, una, es una racha de acceso de, eso, de eh, Hay mucho, mucho manqueo también, porque es la primera partida. Pero aún así. Aún así. Eh, Llego a hacerme la racha. Eh, también quiero comentar algunas cositas y es que, bueno, eh, voy a intentar otra vez traer más vídeos, eh, ya os dije que íbamos a retomarla, eh, lo que viene a ser la subida de vídeos, pero he vuelto a tener algunos problemillas, sobre todo con, bueno, pues, el tiempo eh, que tengo, que no tengo suficiente tiempo para, eh, para dedicarle a subir vídeos. Sí que he estado jugando, por ejemplo, pero subir vídeos no, no me ha sido fácil. Eh, además, claro, como, como tengo que terminar la carrera, que literalmente ya me queda bastante poco, eh, ya la voy a terminar dentro de nada, pues eh, cuando la termine conseguiré conseguiré ponerme otra vez con los vídeos. Eh, aquí te viene que mm, este hombre me deja bastante tocado. Vale, por pues cierto, la skin esta que estáis viendo de la Bullfrog, es eh, una skin eh, que, sea, que he conseguido eh, a ver, en un Discord. Eh, tú pagas por la skin y eh, un hacker te la pone. Un hacker es un, un programador de, del juego que bueno, te, se crea skins y te las pone. y yes. es legal. Bueno, pues... La verdad es que es, al fin y al cabo, un skin un, un poco sacada de de fuera del juego, eh, creo que es creada, entonces, bueno, pues depende, depende de la gente. Eh, hay muchísimas bajas que me quitan, eh, hay unas rachas bastante... Algunas, algunas bajas que diría yo, joder, me habían venido bastante bien para terminar antes la partida, pero bueno son asistencias al fin y al cabo así que no pasa nada aquí me lo juego un poco salgo de mi zona de, de confort se podría decir eh, cosa que no me viene todo mal este menos mal que llevaba el blindaje porque si no me habría matado aquí espero a este pues de aquí va a venir además con el bastante bastante previsible por donde por va a haber a los notas eh, me pone a uno ahí sepa dónde va lo intento matar desde aquí, se me escapa y se me escapa, y se me acaba justo y digo, voy a buscarlo, y digo, no debería buscarlo cojo, me voy para atrás, veo que por aquí me va a salir uno es más que cambiar a Marshall y ya ya aquí estaba diciendo, a ver, a ver, a ver estoy en un pequeño conflicto aquí ya aquí se me lío un poco, porque no sabía que ahí iba a tener un nota cojo, me doy la vuelta, y menos mal que él no llevaba Marsal Si me llega a llevar Marshal y ahí se me habría acabado la racha. Muchas veces es suerte, porque puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no tienes suerte eh, te puede liar. Y veis, me lo cargó uno, me sale este y me lo cargo eh, desde la cadera, como aquí ya un micro, diciendo, mira, necesito saber por dónde me viene la gente. Y además el UAV se me estaba recargando. Eh, lo tenía puesto pero se tenía que recargar algunas cosas aún me he hecho otro blindaje Lo y este digo te vas a quitar el blindaje eh, me tiro para matar ese este digo no sé por dónde me va a venir me prefiero quedar aquí un poquito más pausado a ver por dónde va y veo que estaba subiendo digo como yo suba por ahí me, me pilla por el camino y me destroza me rompe en el blindaje otra vez reventadísimo de vida y digo, bueno, venga, bueno, vamos a ver si, si puedo subir. Y me cargo a este de aquí. Vengo y no está. Simplemente se ha cargado mi micro y se ha ido el yo Ah, bueno, pues nada. 21. Eh, en este caso, 22. Ahora, eh, tengo que aún recuperar el Vsat. Digo, necesito el Vsat. Simplemente tengo que meter un poco más y, y, me, y me cae. Eh, sin UAV, sin blindaje. Es decir, eh, tengo que... Tengo que imaginarme por dónde va a salir la gente Estoy esperando aquí, a ver si sale alguno Digo, me puede venir por la espalda de alguno Venga, voy a avanzar un poco Aquí ya estaba yo bastante cagado Veo que venía uno para abajo Digo, venga, vamos, a ver Me dispara uno por aquí, me deja literalmente a uno de vida Digo, corro, corro, corro, corro Corro, corro corro, corro Que espero a que suba Ahí se está matando con uno Este tenía más, también más que las ha gastado con el otro Digo, ahí es mi momento por matarlo 23, ya el blindaje vuelvo a tenerlo. Vengo por aquí, me cargo a este por la espalda. Eh, ya me están hasta tirando sentes y todo, porque, claro, llevo ahí toda la partida, porque es un sitio que estoy muy tranquilo, estoy muy cómodo. Me estoy moviendo de arriba abajo, la gente me va ruseando, y yo voy esquivando los, los, los sitios y tal. Y ahora escucho helicóptero de ataque hostil. El Helicóptero de ataque hostil significa que tengo un helicóptero arriba que en cualquier momento nada más salga me va a destrozar. Digo, pues nada, pues me tengo que quedar por esta zona. Tengo un miedo que flipa, digo, vale, mira, acabo de ver uno aquí. No lo puedo matar yo. Digo, aquí hay uno, voy a ver si me lo puedo cargar. Decide dispararle, le di algunas balas pero nada. Ahí hay otro. Eh, voy corriendo, digo, no puede ser. Pero no me puedo subir porque está el helicóptero. ¿Qué hago? Nada, veo que me empiezan a tirar eh, aturdidoras y todo Pero a este me viene uno digo, perfecto Se me ha recargado UAV y, y blindaje Ea. Me tiro el blindaje y ahora eh, toca esperar Me quedan 5, le saco 5 al siguiente Me quito un poco de blindaje con las Marsal Me tiro el Harp, digo, vale, otro aquí, 27 Ya me quedan tres nada más Digo, aquí me viene uno 28, voy a ver si me puedo cargar aquel de allí, no puedo. Me vuelvo, me vuelvo para arriba, veo que va a venirme uno. Digo, venga, va. Otro más. 29 y ya me queda uno y digo, vale, a ver, a ver qué vas a hacer. Te metes aquí. 30. Y eh, bombardeados, en este caso. Y así habría habría sido la, la partida. Ahora como se quita esto, se quita, se, se queda pillado o qué pasa. Bueno, esa habría sido la partida eh, Muy contenta ¿verdad? Eh, era, una, era algo que quería hacer No es que haya llevado muchísimo tiempo Intentando ni muchísimas partidas Pero Coño, sé que no era algo fácil Así que el que me la haya sacado eh, ha, sido, ha sido espectacular Y bastante contento Así que nada, esto es todo eh, Deciros que eso, que ya a ver si ya Así que sí, porque es que da igual que yo lo siga diciendo de, Voy a subir vídeos porque al final Como me vuelva a ocurrir algo entre medio de Tengo que dedicarle tiempo a esto No puedo hacer vídeos Pues no voy a poder grabar Pero voy a intentarlo otra vez Retomando el canal y tal y ya, y ya veremos A ver si me veis por aquí subiendo más vídeos Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos, ya sabéis, dar al like Y yo lo intentaré traer Así que nada, lo dicho, aquí voy a dejar el este capítulo todo Y ya...